...esta no es la primera vez que la verdad que le agreden al chico... ...también la han agredido aquí en una fuente en pandemia... ...le han dado un palizón... ...menos mal que los chicos del barrio somos tan buenas... Y, ...y tan generosos que hemos salido ahí a defenderle... ...y los policías lo han dejado... ...los policías han ido y lo han dejado ahí tirado".